Muy bien, señores. Continuando con el desarrollo de nuestro programa. Está con nosotros la maestra Altagracia Gómez Paulino. La maestra Altagracia es candidata a la dirección de FAPRO UAS acá en San Francisco de Macorís, en el recinto UAS San Francisco. Así es que con ella vamos a conversar. Yo decía la semana pasada, cuando anunciábamos esta entrevista para hoy, decía que tengo mucho tiempo conociendo a... Alta gracia y sé del compromiso que ella tiene como docente, pero también como compañera de sus demás eh, docentes, ¿verdad? parte de la universidad, de sus compañeros. Así que buenos días, Tata. Buenos ay, días, mamá. Buen día. <risa> qué, que que que me dijo, Tango, qué bueno tata. que me dijo Tata, porque <risa> esa es que soy yo. Yo soy sí. Tata de San Francisco Exacto. de Macorís. Por lo tanto, buen día. Buenos Para días. mí es un honor estar aquí. De mucho gusto participar en esta entrevista. Estoy aquí con un propósito y es motivar a los docentes de la UAS Recinto San Francisco y todos los que viajan a nuestro centro a votar por una plancha de la cual yo soy parte porque somos un equipo, no trabajamos solo. El equipo debe funcionar para que el grupo trabaje por lo que es las reivindicaciones de los docentes, las necesidades que tenemos en el centro. Cada cosa que hagamos son importantes. Una de las principales es lograr que San Francisco de Macorís reactive las aulas. Tengamos aulas tecnológicas con recursos que nuestros estudiantes puedan lograr al máximo, porque no todos nuestros estudiantes tienen los recursos para trabajar virtual, pero sí presencial, y el que vaya presencial pueda tener el recurso a su mano allí, porque la universidad lo provea, porque estemos actualizados. Ya no butaquitas que no están desbaratando la vida, que haya mesas cómodas y silla para el docente, pero es solo silla y mesa. No, la tecnología debe estar allí actualizada, una PDI donde podamos proyectar todas aquellas enseñanzas que queramos transmitir a ellos pero además de eso tenemos otras necesidades, como cuál, bueno, un salón de profesores, que se le hagan las adaptaciones, los cambios, ya resulta pequeño, porque somos muchos. Y al llegar tantos maestros contratados, maestros de diferentes centros, ya no es el centro que surgió en 1970, ya es un centro que en el 2023 te no está es diciendo, ya no es el CURNE, <risa> es el recinto. Y como un recinto debe estar actualizado, es por ello también que estamos solicitando a nuestra señora gobernadora, al síndico y al senador de la provincia que por favor no nos den esos terrenos que son de nosotros, que fueron donados por el ayuntamiento, pero que ya deben ser entregados para nosotros poder construir nuestro club de profesores. Porque tenemos profesores viajeros y tenemos maestros residentes que necesitan tener un espacio de ocio, que no solo sea la, la academia, que no solo sea aulas, también algo de atractivo, ¿verdad? Me algo acuerdo. de descanso, un espacio de ocio. dónde se encuentran esos terrenos? Ah, en la urbanización Carmen Añil. Tenemos desde el 2010, con esos terrenos asignados ya por una resolución, y no nos lo entregan. Ya necesitamos que sea posible ¿Cómo que, que no se haga. Sí, no sabemos las razones. Lo que sabemos es que todavía no nos han dicho, vengan, que esto es de ustedes. Sabemos Yo dónde está. Hemos ido. Que voy a hacer la investigación. Bien. Le agradezco. Sí. Bien, junto con la profesora Tata, está, lo Hay acompañan parte ya. de la plancha. Está Arsenio, Arsenio Bretón, si me le hacen un un paneíto ahí, está el sí. senio también está Florentino, Florentino Duarte, está la maestra Rosa Aura, Saludos. está Juan Olivo y Henry, Henry Núñez. Todos eh, profesores de la universidad y parte de la plancha, ¿qué número es la plancha de ustedes? Uno. La uno. Que no se lo olvide, uno. <ríe> <ríe> <ríe> que va a terciar <ríe> en las elecciones de mañana, ¿verdad? Sí, mañana, sí, mañana a, a, a las ocho de la mañana no? estamos activos. Así es. Pero como que le faltó promoción, eh, eh, veo, ustedes están aquí hoy evidentemente, pero como que la, no sé, aquí en este medio no habíamos ah, sí. eh, tenido la información de que se estaba dado, en el proceso. Sí, amado, tenemos mira nuestro la, programa, mira la está aquí por si acaso, el, están los integrantes. Arsenio es un dirigente docente... De mucho no, rato, mía, lo de C9 todo no está en discusión, eh, ¿verdad? Eh, su su uh, trayectoria como maestro. Yo dije ¿sabes? ese caco caliente que está ahí. Precisamente pues, vamos a darle la oportunidad al maestro Arsenio que nos hable un poquito de la plancha, ya la maestra habló de los intereses que tienen. ¿Qué más podría usted agregar que estarían pues, ofreciéndole a todo el profesorado y a los estudiantes de la UAS? Buenos, Buenos días. días. Amigos periodistas de Telenor, eh, Francis, eh, Carolina, Yerjan y el maestro Amado José Rosa, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de más de 30 años y que nos prestigia con su Quiero trabajo. Tante, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Más de 30 años en servicio en la UAS, llegó jovencito. Oh, está con, está llegó bastante joven. Está Entonces, estamos en estos medios junto a nuestro compañero de la plancha, eh, Juan Olivo, eh, Henry Núñez, Rosa Recio, Florentino Duarte, que son parte del está de la plancha, es decir, del equipo de trabajo que mañana se investirá con la victoria para seguir trabajando en función de todos los profesores, de su bienestar, es decir, de su bienestar en el sentido de su mejoramiento en las condiciones salar salariales. Nosotros creemos que la universidad debe establecerse que como crece la inflación anual, del costo de la vida también se establezca vía consejo universitario, la aprobación de una indexación sin tener que proceder a algún tipo de procedimiento que, que afecte, por ejemplo, la docencia. Porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una universidad pública eh, con sentido social y una de las razones por la cual el gremio existe es también para cuidar la academia. Sí. Y proyectar la academia. Por Sobre eso, todo. en las palabras que bozó Altagracia, Gómez Paulino, quien me prestigia con su candidatura a la presidencia de a, a San Francisco, dijo con mucho, con mucho tino y con mucho juicio que debemos caminar hacia un espacio donde la tecnología sea implementada en los espacios áulicos. Yo propuse, por ejemplo, en el último, la última asamblea que hizo el recinto, que podemos probar eh, la tecnología en un edificio, primero como un plan piloto, para ver cómo desarrollamos eh, la innovación tecnológica en los aprendizajes. Pero vamos más allá. No es posible que los maestros, por ejemplo, de horas teóricas y horas práctica ganen diferente. El salario en horas teóricas y horas práctica debe ser pagado igual. No es posible, por ejemplo, que, que el, el, el profesorado tenga una, una especie de, de, de temor ante la asignación docente, es decir, que se me va a caer la asignatura. No, debemos pasar a un escenario que se garantice el salario estable del maestro, la estabilidad salarial del maestro. Es decir, si se cae una sesión al maestro, el maestro puede ser utilizado por la universidad. En otro tipo de trabajo importante, como puede ser en investigaciones, en trabajo social de extensión hacia la comunidad, porque uno de los aspectos medulares de la universidad no solo es la docencia y la investigación, sino también la extensión. García. Y en el trabajo extensivo, por ejemplo, ahí tenemos a Amado José Rosa, que si se le cae una asignatura y no puede, eh, y entonces su salario varía, Amado puede ir a una comunidad y dar una charla, sobre los derechos de los ciudadanos, emanado a la Constitución de la República. Hace falta, mucha claro, falta. Claro. Arsenio, eh, Altagracia, Tata, sí. tengo una información. El alcalde, Siquio DNG de la Rosa, a través de, de mí, se compromete a recibir esta plancha para trabajar con la asignación o la entrega de los terrenos Carmen Allín. Es decir, que ustedes sin aún haber ganado ya están produciendo ya uno de llegado. los objetivos. A Dios. Es decir, Gracias que el, el alcalde de una Gente de la Rosa, agradecemos que está viendo el programa, se compromete a recibirlo. Vamos a coordinar, si puede ser en esta misma mañana, lo o, haremos, lo haremos. o mañana, no hay problema. voy a coordinar al terminar el, el espacio para que esta comisión que está, proclama, está pidiendo que se le haga entrega de los terrenos que fueron asignados en el 2010, el, el alcalde se compromete a recibirlo. Yo Gracias, creo que usted, eso es excelente, porque, está, porque que podríamos hacer ganado. nuestra casa club de inmediato, ahí claro. empezamos a trabajar. Así es. Gracias. Gracias. Sí, Gracias. No. Mira que, a buena hora, mira que a buena hora, España Gracias. Qué bueno. Gracias. En favor de los maestros ¿Ya va ganando? Y, y en favor de la UAS. Sobre todo hay algo que me es hacia afuera. La proyección que debe tener la UAS, ya conocemos que la experiencia, los años, la primada de América y demás. Pero ciertamente que ha habido una especie de, de tiempo en el que requiere que, que la UAS participe. Y sobre todo de aquellos temas nacionales que yo digo caramba, ¿qué necesario se hace que haya una opinión en ciertos temas eh, de la institución, de la, de la academia? Son muy pocos los temas que se ve actuar. Se lo he dicho a, a Isaac de la, la UNE y también se lo digo a ustedes, como maestros, que son los que producen cambios y, y, y mordean eh, estudiantes. Maestra, eh, vamos a escucharle a usted. Me gustaría también eh, escuchar eh, un minuto al maestro Henry eh, que tenga la oportun oportunidad la de la vamos. palabra y para cerrar con usted. Ok. Adelante, maestro. Sí. Muy buenos días, buenos días comunicadores eh, de San Francisco de Macorís y de la región. Buenos días a toda la población de la región. Eh, mi nombre es Henry Núñez, voy en la plancha número uno como secretario de finanzas. Mi, profesor es, mi profesión es contador público, soy profesor también de contabilidad y del área de impuestos. ¡Ay, santísimo! Eh, <risa> eh, y entonces estamos trabajando ¿verdad? con la, la, la organización de los controles, porque formamos parte también de la directiva anterior, la directiva saliente. ...de los controles, de la mejoría en el gasto... ...de los informes financieros que tiene que hacer... ...y reportes que tiene que hacer la asociación... ...y también trabajamos con... y eh, ...procuramos mejorar las conquistas... ...que ya hemos tenido como gremio... Eh, ...avanzar en muchas situaciones que se, que se presentan los maestros... ...por ejemplo, mejoría del seguro médico... ...mejoría en los aspectos de que se incluya... La, ...el asunto de los medicamentos... Que se amplíen los servicios odontológicos para los maestros. Es decir, mejoría en sentido también eh, de los salarios. Eh, que los maestros, por ejemplo, que tengan cierta edad ya avanzada y que tengan 20 años en la universidad, sean tomados en cuenta para fines de jubilación. Es decir, estamos procurando ampliar ¿verdad? la dignidad y mejorar la dignificación del Bien. maestro gracias Henry, la profesora finalmente para luego cerrar verdad. adelante, buenos días, muchísimas gracias por la acogida en tan prestigioso programa, eh, saludos también para el público que nos está visualizando y nada pedir invitar al maestro huasdiano de san francisco de macorís que mañana 12 de abril elijan la plancha número uno compromiso y dedicación por el gremio nosotros ya desde hace mucho tiempo estamos comprometidos y vamos a seguir trabajando para que el recinto de la UAS en san francisco Continúe creciendo y continúe avanzando. Tata, finalmente, un mensaje final de despedida. Se deben saber que esta es una plancha de paz, que necesitamos seguir en armonía en la UAS. Bien. Proyectar la UAS hacia el pueblo, que es donde debe llegar. Aceptar a lo más humilde y trabajar para que nosotros como maestros tengamos una calidad y una actitud, calidad de vida y actitud de trabajo frente a lo que no corresponde, porque en manos de nosotros está el futuro del país bien, Así, gracias Alta, gracias invito a votar por mí que es votar por la UAS bien, gracias Alta, gracias Paulina ya saben el alcalde Siquio NG de la Rosa se que ha comprometido la... en una de las reivindicaciones bien. a recibirlo bien. y a preparar o a analizar en la situación de la entrega del terreno como no, ahí estaremos